en haberme invitado a BTV. Bien, ministro, siempre es bueno eh, hacerle un seguimiento a cómo está la economía. La economía es la base fundamental de todas las actividades, indudablemente, que tiene que ver con este contraste también hoy día de la madre tierra, el cuidado, pero hay una política de Estado económica que también tiene que ver con ese horizonte. Eh, ¿Cómo estamos eh, económicamente? ¿Cómo nos han dejado... Eh, ministro, en el análisis, para recuperar lo más antes que se pueda la economía y otra vez repuntar en los niveles que estábamos. Bueno, Iván, nos, haciendo una, un balance de, como dicen en el recuento, los daños, ¿no? <risa> vemos que bueno, se ha ralentizado mucho el año pasado la actividad económica, ha habido una caída de la actividad en más del 11%, menos 11.1. Eh, cuando yo asumí el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, solo teníamos una liquidez para pagar las planillas de sueldo eh, por 1.800 millones de bolivianos. Aquí había que pagar a los jubilados, que son más o menos 600 millones, y los aportes patronales, 600 millones, los 3.000 millones. tenemos más. ¿Ah? Eh, se nos decía que nos habían dejado 17 mil millones pero no, no era cierto entonces eh, a partir de esa situación nosotros hemos tenido que ir generando elementos de reconstrucción de la economía como decía el, el presidente había que reconstruir previamente la economía para ir reactivándola para eso bueno se, se han Eliminado una serie de decretos supremos en abrogado que impedían que podamos hacer esta nueva reconstrucción y rediseño de la economía boliviana, pero lo hemos ido haciendo en términos de potenciar la demanda y la oferta, ¿no? en términos de la demanda, el bono contra el hambre, que eh, lo hemos vuelto a poner en vigencia para aquellos que no lo pudieron cobrar. A la fecha ya son como 1.830 personas que han podido cobrar nuevamente el bono contra el hambre, ha sido una medida muy importante, ya más de 4 millones lo han hecho. Eso ha, ha permitido que cada boliviano que ha recibido esos 1.000 bolivianos se haya podido inyectar a la economía. También hemos dado el reintegro en efectivo al IVA, que ha sido un elemento redistribuidor de, del ingreso, el Si Bolivia, que es un esquema de un fideicomiso para sustituir importaciones, que también ya va por los 90 millones de bolivianos entregados y fundamentalmente a microproductores, a ¿no? microempresarios. El día de ayer hemos sacado eh, un proyecto de ley para ampliar y reprogramar. Eh, ...los planes de pago de aquellos, eh, aquellas personas que tenían un plan de pagos en, de tributos, ¿no? de impuestos... ...y que por la mala gestión ya a fines del año 2019, la crisis económica en el 2020 dejaron de pagar... ...pero estaban en un plan de pagos, entonces lo que hacemos es volver a darle la oportunidad de reprogramar estos pagos tributarios... Y muchas personas se están adhiriendo. Entonces son medidas que van a permitir a la economía ir lentamente, pero de forma ascendente, ir generando una reactivación, pero que va a costar mucho, porque la caída ha sido muy fuerte. Ministro, eh, uno de los temas que también eh, hace como balance para ver cómo está marchando la economía es los préstamos bancarios y la mora. Eh, en cierto momento se informó, el año pasado, el 2020, ministro, que la gente estaba dejando de pagar sus deudas, los créditos que se habían contraído. Y eso indudablemente es un síntoma de que la economía tenía... Un retroceso, y lo hemos visto en los números que usted nos dio en una anterior conversación. ¿Cómo estamos hoy? ¿La gente está volviendo a reactivar para poder pagar su negocio, eh, su préstamo, su crédito, eh, en cuanto a la mora? ¿Cómo estamos en esos índices? Bueno, nosotros hemos hecho un seguimiento a la mora, está por el orden del 3%, y eh, lo que vemos es que eh, se han incrementado los depósitos, también se han incrementado los créditos, Obviamente esta salida de la situación complicada del año pasado hace de que esta salida, salida sea algo más lenta, pero estamos viendo que hay, hay gente que está obteniendo sus créditos, otra gente que está depositando recursos en el sistema financiero. Nosotros eh, creemos que, que el, con el programa de reprogramación y refinanciamiento va a ser un alivio para los prestatarios que difirieron sus créditos el año pasado, y bueno, también les va a permitir eh, tener la oportunidad también de ver la factibilidad de un nuevo negocio, de un nuevo emprendimiento. Ministro, muy buenas noches, un saludo cordial también desde Santa Cruz. Bueno, me gustaría escuchar su opinión con relación a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia que pronosticaban que la economía de nuestro país no podría eh, mejorar, no podría reactivarse, ¿no es cierto? Por un lado me gustaría saber qué opina al respecto y por otro lado también este rechazo ya que se hace y que se habla de pérdidas de empleos dignos en nuestro país si es que se accede a los pedidos de la Central Obrera Boliviana del de aumento salarial. Bueno, nosotros estamos viendo en indicadores que llamamos indicadores líderes que hay eh, estos atisbos de recuperación de la economía, ¿no? en los sectores de la construcción, manufactura, comunicaciones, fundamentalmente que están jalando esta recuperación. Y, en el, por ejemplo, el día de ayer el ministro de Obras Públicas anunciaba que eh, entre pagos para el mantenimiento vial y pagos de tramos de tramos nuevos eh, de carretera se había erogado ya a la fecha 550 millones de bolivianos. Entonces es una inyección de recursos que permite a las constructoras volver a reinyectar capital de trabajo y volver a seguir trabajando y eso es una demanda de empleo. Entonces vemos que eh, ante digamos esas, esos anuncios, digamos, eh, pesimistas de que la economía no está reactivando, estamos inyectando los recursos y hemos visto que la tasa de desempleo de que estaba trepada en 12 ya está por el 7,9. Entonces creemos que hay elementos de, de atisbos de recuperación, pero que hay que cuidar. Esta es una recuperación que necesita ser cuidado por todos. ¿no? Ministro, el tema de la reprogramación de la deuda externa. Eh, lo escuchaba el presidente, eh, Bolivia no se niega a pagar sus deudas, indudablemente, pero es posible que sea atendido este requerimiento que creo que eh, es un coro de voces de muchos países, no la reprogramación ante lo que significa la pandemia, el retroceso de las economías del mundo, en fin, eh, ¿es posible pensar de que hay una reprogramación de la deuda externa? ¿Cómo va ese tema? A ver, nosotros... Eh tenemos en la memoria que ya el año pasado nuestro hermano presidente ya había planteado esto y eh, se han hecho eco incluso autoridades las máximas autoridades económicas en Estados Unidos tanto la secretaria del tesoro Janet Yellen como Cristalina Georgieva del FMI han tomado nuestra idea de de que uno de los elementos de alivio y recuperación de muchas economías en el mundo es poder dar este tipo de alivio basado en reestructurar la deuda, ya sea en el servicio o en el stock de deuda, ¿no? O sea que en el momento en que se planteaban estas medidas, bueno, siempre nos miraban como extraños o locos, ¿no? Pero ahora que, digamos, incluso en el concierto de los países avanzados lo están planteando, ya suena como una bonita venida, pero ya nosotros nos habíamos anticipado y creemos que eh, varios países están yendo en esa tendencia de generar una conciencia a nivel internacional para poder lograr este tipo de alivio para varios países. Por lo tanto, no es una idea descabellada. Sin duda puede ser un importante alivio para que las economías que están pagando su servicio de deuda puedan, digamos, de alguna manera utilizar sus recursos para invertir o para políticas de empleo, ¿no? Ministro, a mí me gustaría consultarle acerca de dos temas... Eh que son muy importantes dentro de nuestro país uno tiene que ver con el contrabando otro tiene que ver con el comercio informal me gustaría saber si esto es parte de la reactivación económica si esto perjudica a la reactivación económica o cuál es el papel que juegan dentro de la economía de nuestro país, tanto el contrabando como el comercio informal Bueno, el contrabando es un una, es una actividad de, que daña a la economía, es como un cáncer para la economía boliviana nosotros estamos ya activando planes para, para ir eh, reduciendo esto, pero ¿de dónde viene? No? El contrabando eh, se ha intensificado el año pasado, 2020, donde se han eliminado muchos de los controles, especialmente en Santa Cruz y esa laxitud de esa falta de control en el controlando se ha acentuado mucho más con las devaluaciones de las monedas, tanto de Argentina y Brasil, y obviamente vemos también cosas extrañas como que hay también posiblemente actividades de dumping, o sea vender por debajo del costo, incluso en la internación de estos productos dentro de la economía, no en, no en todos, pero en una... En algunos hemos observado esa, ese tipo de conducta que está dañando obviamente el aparato económico. Entonces, nosotros ya estamos tomando una serie de recaudos y medidas para eh, ir en contra de esto, ¿no? que lo vamos a ir anunciando muy pronto. Ministro, eh, hay analistas, eh, algunos economistas que no simpatizan con la política económica. De, del actual gobierno y dicen que no hay recuperación económica, que estamos igual, que no se ven en cifras los cambios que se están anunciando. Concretamente, para, para responder a esas críticas, ¿cuáles son los elementos que marcan una economía en cambio de lo que estaba sucediendo el 2020 a lo que está sucediendo este 2021? Bueno, hay elementos que pueden indicar que la economía está en una tendencia ascendente, ¿no? de recuperación pero que obviamente puede ser no en la velocidad que se desea pero que está en esa tendencia de recuperación y vemos ahí que eh, la actividad económica ha ido mejorando y eso se ve por la variación del producto, de la variación porcentual del producto interno bruto que por nuestros datos del IGAE que es el índice general de actividad económica vemos que hay estos elementos de recuperación positivos pero que sin duda alguna necesitan todavía de mucho cuidado eh, yo en tu anterior programa dije que esta recuperación no va a ser fácil y que entre uno o dos años esta recuperación uh -huh. nos va a llevar a tener los niveles del 2018 que es uno de los años más o menos que podríamos parangonar como más o menos estables y eh, la el descenso de la tasa de desempleo, ¿no? que ha bajado de 12, como te decía, a 7,9. Hay algunos indicadores que están mostrando activos de recuperación, como son las ventas eh, en supermercados, la actividad en la área manufacturera, en la construcción, que nos indican que hay estos indicios de recuperación, pero que necesitan ser cuidados, necesitan ser observados, y por eso nos, nosotros en nuestro programa fiscal financiero hemos sido cautos y hemos dado la, eh, la idea de que la economía sí se va a recuperar pero en una magnitud de un 4,4 por ciento no somos en eso bastante cuidadosos para no generar eh, expectativas exitistas no de que vamos a crecer al 9 al 10 por ciento no nosotros queremos ser eh, en esos responsables ...y ver esta recuperación con mucho cuidado. Es de mucho detenimiento y mucho cuidado ir mirando qué sectores están recuperando... ...y quiénes están liderando esta, este, esta senda de recuperación en la economía boliviana. ¿Y cuál es el factor de amenaza, ministro, en un contexto como el que estamos viviendo? Bueno, el factor de amenaza que no solamente lo está viviendo la economía boliviana... ...sino la economía mundial... Son estos elementos de incertidumbre que vienen por las variantes ¿no? del virus, las mutaciones uh -huh. que se han propagado por todo el globo terráqueo. Y mientras no entendamos de que la solución viene por un esquema de vacunación más o menos simultáneo en el mundo, ¿no? van a aparecer estas variantes. Por lo tanto, el mundo desarrollado también tiene aquí un papel importante ¿no? que jugar a la hora de establecer una, un canal de solución. Porque mientras un país haga los esfuerzos por vacunar mientras, y otro no, no lo haga, entonces, o lo haga de, de otra manera más lenta por los elementos de ausencia de vacunas, porque muchos países uh -huh. en sus políticas han determinado que, las vacunas, que son productores de estas vacunas, han determinado que en sus economías que tenían que exportar estas vacunas no, no las hagan. No haya esta exportación. Por lo tanto, eh, se ha cortado este flujo de, de vacunas y obviamente se ha ralentizado en muchas partes del mundo. Pero de hecho, entonces, se requiere una solución integral y global global. Y creo que en la medida que entendamos que este fenómeno es sistémico en todo el planeta, vamos a llegar a eliminar esta incertidumbre que es un factor de amenaza eh, en todas las economías. Estas variantes. Esperemos que eh, nosotros al tomar las medidas de hacer la vacunación en frontera ¿no? y haber tomado esos recaudos, haya, eh, haya podido mitigar estos elementos. Pero sigue siendo un elemento de observación. Vaya, cuán ligada está la economía precisamente al COVID-19 que ha paralizado gran parte de las economías del mundo? Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas, nos ha visitado unos minutos. Ministro, hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, al programa Primer Plano por la invitación. Siempre gustoso de estar en BTV Bolivia. Bien, un gusto como siempre tenerlo acá. Vamos a una pausa y enseguida entramos a la recta final. Enseguida el ministro de Desarrollo,